lo pensaré cuando termine el video. Y bueno, todos loquismos, aquí mira que estás aquí en un nuevo video, pero yo voy amigos míos, estoy aquí con zapatos sac Y hoy vamos a estar jugando geometrías, Dash. Eh, no sé, pues, empecemos What the fuck? Bueno, este, hoy vamos a estar jugando geometrías, no sé cuál nivel, pero hoy nos escucha la música más que nosotros <risa> Dominator, la primera parte recibió mucho apoyo. Gracias por reírse tanto. Y hoy creamos otra vez a Zapatosac con nosotros. Ah. Vas a Patozac aproximadamente 30 minutos más tarde si me preguntan por qué no me pasé sin verdad y por qué dices que me pasé sin verdad es porque desinstalé instalé en la y lo volví a instalar en eh, un reto, ¿sabes? ¡Ah, guau! ¿Cómo es eso? ¿Cómo ¿Pero estás? ¿Pero qué? Pero qué malo fue eso. Alguien que me En junio empieza nuestra serie de Minecraft. Este nivel. Es modo supervivencia. Vamos, vale. vale. Hola. Vale. Estamos... What? Um, What the f...